Numerosas opiniones han estado en la palestra pública luego de que el diputado por la provincia Duarte del PRM, Franklin Romero, votara en la sesión de la Cámara de Diputados. Desobedeció así la línea de su organización política. Al cuestionar a Romero este jueves, explica por qué su votación. Dentro de los proyectos que había en la agenda, había un proyecto que había sometido el colega diputado Luis Rodríguez de la provincia Duarte, y en el que yo estoy también como coproponente, el diputado José Luis pues quiso hacer que se conociera su proyecto pero como había una línea de partido de que no apoyáramos nada él logró que se apoyara con la mayoría de, los, de unos cuantos del danilismo y unos cuantos del PRM. inmediatamente se conoce ya el proyecto pues entonces no había más que hacer que ya pedir el voto positivo para que ese proyecto se pasara realmente. Eso fue lo que pasó. En ningún momento tiene nada que ver esto con modificación a la ley, en ningún momento tiene que ver nada con lo que se está ahora planteando en este momento en el Congreso. Esto simplemente fue un proyecto y después de ese proyecto volvimos a la posición anterior. ¿no? Agrega en el proyecto se trata de la construcción del dique sobre el río Lluna en la provincia de Duarte. Asegura tiene un compromiso con la ciudadanía antes que con el partido. Bueno, este es un proyecto que solicita al Poder Ejecutivo la reconstrucción del dique del río Yuna, ya que está averiado y necesita realmente reconstrucción. Recordemos que el río Yuna, cuando tenemos inundaciones, pues ese balón que se construyó ahí hace tiempo, que está destruido, pues paraba el agua y no se iba a, a todas las fincas, eh, no inundaba las casas, no se llevaba las casas, incluso había hay muchas vidas que se han perdido. Nosotros creemos que es prioridad nuestro primero, representar a nuestros representados, velar por nuestra gente en la provincia de Duarte. Y yo pongo a mi provincia por encima de cualquier resolución, incluso nacional, primero mi provincia, luego mi partido. Y así se sabe ver a la gente del partido, porque nosotros votamos por eso al final. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.